Como, por ejemplo, eh, michael Miguel Holguín, eh, el famoso conductor de acá, de República Dominicana, donde participa como candidato. Por otro lado, tenemos a Héctor Acosta, el torito que va a la senaduría por el PRM. Tenemos a Betty Jerónimo. Héctor una... Acosta es político, tiene, mucho sí, tiene muchos esto. años. Sí, tiene muchos sí, años, sí. sí. Eh, también tenemos, por un lado, a, a Betty Jerónimo, que quien era bailarina en un programa de televisión. Su esposo era o es funcionario hacía vida política, no recuerdo el nombre ahora. O sea, lo que quiero eh, plantear acá, ustedes recuerdan que tratábamos sobre el perfil político o el perfil de que se supone que debe de tener o que nosotros aspiramos que, que tenga el que busque llegar a los puestos. Y entre esto, menciono, continúo citando algunos nombres, eh, como el de Bolívar Valera. Él es candidato, ¿verdad, Yerjan todavía? Eh, sí, sí, él es candidato. Ha diputado sí, por a diputado. el PLD. Teníamos a otros personajes como Alofoque, que retiró. Eso fue uh -huh. otro de los eh, desastres, sí. que se, se podría llamarle así, eh, en las primarias. Ante todo, lo que quiero plantear... Desastres. Desastres. Oh, porque una gente como él, así, te llegue a... a... ¿Tenemos una llamadita? Sí. ¿Tenemos llamada? Ajá. Buenos Hello, días. buenas buenos días buen día adelante buen día quisiera que me diera un minuto por lo menos no hace un tiempo un par de semanas que decía un una reunión de once mil científicos del mundo que la naturaleza la era inevitable la naturaleza la humanidad era inevitable que no padeciera de un sufrimiento inmenso, porque el hombre es el único animal que se está destruyendo a sí mismo. O si sea, eso es el perfil de político, si lo buscamos por perfil, aquí no debería haber un político. Si buscáramos por perfil, ¿por qué? Porque miren lo que pasó con ese abogado, con ese, morado, con ese eh, fiscal, que en manos de él, que llegan no los problemas de mujeres, y él es un prototipo, parece, maltratador de mujeres. Si es que está de moda, se puso de moda, maltratar a, a las mujeres, matarlas. Yo no entiendo esto. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre no quiere sacar el demonio de su corazón. Muchísimas gracias y pasen buen día. Muchas gracias. gracias. Con relación a eso, es bueno decirle al amigo televidente que él está haciendo una afirmación categórica de algo que hasta el momento es una imputación. No es un hecho eh, realmente eh, que ha sido ya determinado está eh, en, de, en investigación de, de manera nada. sí eh, de manera que él eh, es hasta el momento inocente y, y se y le, le presume no se su inocencia de ese, de ese y comentario. debe ser tratado eh, eh, en todos los aspectos de la vida social debe ser tratado como inocente hasta tanto una sentencia que haya querido eh, la, el, el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces ahí sí ya pudiéramos decir que él es o no es. Pero mientras tanto, sería importante tratar de manejar ese tema con relación a una imputación, y él debe tratársele hasta el momento como inocente. Sí, es muy cierto, no, pero no podemos todavía culpar. En relación a lo que dice el amigo televidente, que es lo que refería, es que si nos pusiéramos a evaluar eh, los perfiles de los políticos en república dominicana no quedara uno eh, lo que me o sea, lo que quiero referir acá es en torno a lo que se dio en ese momento y los que han permanecido en el día de hoy figuras ya de un poquito más de renombre eh, como michael miguel holguín ya en el caso del torito que siempre fue o sea, tiene tiempo haciendo trabajando la política tenemos a uh, una candidata eh, Betty Jerónimo, tenemos por el Partido Verde Dominicano a michael Miguel, Miguel Holguín. Y ante todo esto, eh, lo que se dio en esos momentos y lo que tenemos ahora, cuando nosotros nos ponemos a mirar y lo que buscamos y quisiéramos que sea lo que llegue a las funciones públicas, es muy difícil de tu poder eh, identificar y decir, bueno, este es el perfil del político dominicano que yo prefiero. Ahí entonces entraría una evaluación o una pregunta que podríamos hacer, ¿Qué ciertamente se necesita en la capacidad intelectual o el tener el deseo de usted hacer los aportes necesarios con ayuda de gente que esté a su alrededor, en eh, lo que tiene que ver con asesoría, por ejemplo, para que usted haga lo que tenga que hacer? Necesariamente, eh, Sócrates, y ahí te, te pido la opinión, tiene que ver, o qué es más importante, tener el nivel intelectual, los conocimientos o tener, sencillamente, el deseo de servir a la nación. Tenemos casos de gente muy intelectual, muy preparada, que no ha hecho nada. Y podríamos tener casos de gente que va de manera eh, sana, de aportar, y que tal vez no es un dotado profesional. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo evaluamos? Teniendo en cuenta lo que está pasando ahora. Mira, en filosofía política... Eh, se establecen parámetros que deben ser tomados en consideración a la hora de establecer la calidad o el perfil de un funcionario público. En República Dominicana, básicamente, la situación se da en que tú puedes tener muy buenas intenciones para ayudar desde una posición pública, pero eso va a depender de muchos factores. Tú puedes ser, por ejemplo, una diputada del PRM, o del PLD, pero si tu partido no le interesa lo que pasa en tu comunidad tú no vas a hacer nada suponte que ya sea síndico del, del PRM pero si, si, si la mayoría la tiene el PLD, por más síndico que sea, por más diputado que sea, no vas a poder hacer nada y otra lo cosa que se... que se está dando Sócrates en la política dominicana, y es quien tiene los recursos. Claro, lo, eso es una es una constitución simplemente para llegar, pero la, la condición primigenia que se le pide a todo político es lo que los griegos llamaban la arete, o sea, la virtud. Cada político, cada ciudadano que desempeña una función tiene que hacerlo en virtud de un principio ético. Si la ética no está presente, en la política, es muy difícil que tú puedas hacer algo. El, el hecho, por ejemplo, de que se tomen los fondos públicos para promover candidatos, de que la Junta no cumpla con su papel, de que los políticos nominen a figuras como cantantes, bailarines, locutores, lo que sea, para un cargo público, eso significa una falta de respeto a la población una, un reconocimiento de lo bajos que han caído los partidos políticos y una manifestación de que lo único que le interesa es sustentar una cuota de poder. No, si, no hace nada por el conglomerado que lo va a llevar a, a ocupar la posición. O sea, la condición política está en su peor momento y está completamente devaluada aquí en República Dominicana. Hay un, un elemento que debemos de citar, el rol que juega el ciudadano. Porque entonces tenemos gente que entendemos que pueden hacer un gran aporte desde las posiciones que podrían... Disculpame, Carolina. El problema es que lo del rol que juega el ciudadano, tú, tú, yo sé que tú vas a hacer un análisis objetivo, pero es que el ciudadano es manipulable. El ciudadano no tiene la posibilidad de elegir lo que él quiera. Lo primero porque los partidos son los que te dicen que tú puedes elegir y segundo porque el partido en función de los recursos que tiene va a manipular tu conciencia tu psique en función de qué te va a poner a elegir, por ejemplo ¿quién es que tiene más dinero aquí para hacer una publicidad de, de, de cerveza la cerveza de la zona dominicana, sí. ¿Cuál es la cerveza que más elige, sí, ¿Tú crees que es porque sea la mejor, es porque ya está metido ahí dentro de su conciencia si te lo ponen entonces eso mismo pasa dentro del asunto de la política. Tú le puedes pedir al ciudadano que el ciudadano tiene que tener conciencia. No hay tal conciencia. Lo que hay. Y no, y no hay tal conciencia por una razón muy simple. Porque todos los partidos políticos que han asumido la presidencia de la República, en la vida de cualquier persona que esté en vivo, todos han fracasado, todos han fallado, todos han asumido un mismo comportamiento carente de ética, propenso a defraudar la arcas del Estado, propenso a la corrupción. Entonces, no hay por qué pedirle a un ciudadano que trate de hacer una conducta ética a la hora de elegir gente, que van a ser cualquiera que gane lo mismo. Entonces, tú entiendes que el nivel de manipulación nos conlleva como sociedad a claro. que lo que... Decidamos no sea necesariamente por nuestra convicción Sino porque sea inyectado de alguna forma Claro, por eso entonces, es que hay fondos todo... que, el, el que más se vende sí, Y otra por, cosa es tenemos... la oferta La oferta que hay a veces no es la mejor no hay, que, también, hay Y, y eso eh, Influye también la parte De que la gente termina eh, votando por Pero los, que, cree que, que cree que va a ganar. Y eso es y una eso... asociación de se Tiran tres encuestas en el sí. último día sí. que sí. va a ganar Fulanito. Ahí está, está y ahí el proyecto de Alianza Paz. Yo País. voy a votar mi voto. Y... Exactamente. Mira lo, a veces una cultura dicen. ganadora, una cultura claro, de gallero. Claro, y, y, claro. y se ve así en todos los aspectos de la vía nacional. Por ejemplo, cuando los equipos de pelota. Vamos a poner sí. los gigantes en San Francisco. Cuando no están ganando, la gente no va Y dice que no, no va a perder. Aquí hijo, penoso, no vaya a perder Es penoso sí. Es penoso que un candidato como, como Ramfi Trujillo Tenga más puntos porcentuales que Guillermo Moreno bueno, Sí, pero también la, le ha faltado a Guillermo Hacer un mejor trabajo Oye, no, no, pero Yo es entiendo penoso. que a Guillermo le ha faltado hacer un mejor trabajo Tú lo analizas por y, todos los, y, los lados Y enderezar el discurso muy eh, eh, no le ha presentado ¿A una quién? sola propuesta a este país a Guillermo Moreno solamente habla, solamente critica no le presenta una propuesta diferente a este país no, no te habla de sí, Mira, yo, la, yo la, te la la propuesta voy a... del otro Yellán, yo te voy a traer paja. la yo la voy a traer la propuesta de, no, no, de Guillermo no, no, no. la propuesta ah. del otro de que, de que, mencionamos, que Trujillo es, paja sí, es tontería sí. es decir vamos pero por a menos cebulla, por lo menos a Cebulla y te viene con un discurso que de Guillermo eh, Guillermo es excelente candidato lo que pasa es que Guillermo tiene que aprender que la única manera de llegar a posiciones en la política vernácula, es haciendo acuerdos. Mira, entonces tenemos... Haciendo concesiones y él no entiende eso. Entonces... La, película, la política vernácula es la de los viernes, tú dices. Exacto. Sí, pero entonces también... cerramos el tema diciendo, hemos mencionado varios elementos que inciden a la hora esos son sus labios <ríe> <ríe> tenemos varios elementos que inciden a la hora de la elección eh, o para nosotros elegir los candidatos Sócrates Mercedes, ¿cómo es que él dice que él es eh, en boicotear o algo así él sí, es experto en boicot. mira, tenemos varios elementos de hecho, hasta la, la ciudadanía que de alguna forma se entiende que es manipulable ahora bien, eso se supone que no debe de ser así, los que participan o sea, quienes llegan tenemos el elemento económico Tú que la gente Dinero Tú que la No, gente no por supuesto que no, no lo dudo Tenemos no, el elemento económico O sea, cómo competir eh, a una candidatura a la alcaldía Miledis Núñez con el profesor Chino Tavares o sea eso es fundamental por el aspecto económico porque lo, lo va a acabar en ese sí, sentido, Entonces, también, si tienes gente manipulable el chino sí, pudiera ser si profesor pones, de Miledis mira, si Núñez en, en varias vertientes mira, del conocimiento pero no tiene manera a, de competir con no, ella te voy a explicar, si tú le quitara a ambos eh, el partido los partidos Ajá. aún así Miledis Núñez se lleva al chino ¿Tú ¿sabes por qué? Por el trabajo social que ella ha hecho. No, no los no